Hola, soy Mariel Nitidieri. les quería contar que el año pasado en agosto hicimos un curso de formación de biosolarizadores. Esta técnica, la biosolarización, es una técnica que utiliza la energía solar y la materia orgánica para desinfectar el suelo y también para mantener las eh, características del suelo que nosotros este, necesitamos para que las plantas crezcan bien y crezcan sanas. Eh, varios participantes, luego de este curso, hicieron sus propias experiencias. Esto es eh, una biosalerización por segunda vez en, este, eh, en el en cultivo de tomate, en este invernáculo. Se hizo el año pasado lo mismo y tomate. Y otra vez se volvió a hacer y tomate. Se abona el suelo muy fuerte, preparado ya suelo preparado, se hacen los lomos, se cubre con nylon y se satura de agua, se pone con mucho riego y se deja 40 días. Y luego se destapa y se planta el tomate. las últimas plantaciones me cayeron los tomates, no, no se podían agarrar y cuando vinieron las temperaturas altas, las plantas, bueno, uno con otro, se caían y no se prendían. Se lo en el primero de diciembre, estaba destapado casi un mes entero, hasta el fin de diciembre destapamos y paramos 5 o 6 días para que podamos plantar otra vuelta los plantines de tomate planté el tomate y ahora está ya prendida es justo para poner las cañas el tratamiento lo noté bien parece que resultó bien y todas las plantas están sanas y yo creo que va a resultar trajimos dos muestras de suelo de, de invernáculo de huerta de la escuela de agropecuaria de arrecife en las muestras eh, hay un sector que se cubrió con nylon cuando se hizo la solarización y otro que no se cubrió con nylon. Eh, los dos fueron abonados con, con guano. En, en el que se le puso nylon no crecieron malezas y en el otro sector sí. Y después trajimos otro sector otra otra muestra con cobertura de crucíferas eh, solarizado con nylon también. Este 11 de abril próximo vamos a hacer la segunda parte de este curso de formación de biosolarizadores. Lo que vamos a hacer es eh, recalcar algunos conceptos de la técnica, profundizar otros aspectos que nos parece importante, que es no solamente desinfectar el suelo, sino también eh, cómo aprendemos a cuidar más la estructura del suelo. Y vamos a escuchar cómo le fue a los participantes del año pasado que nos vienen a compartir eh, todo lo que aprendieron eh, aplicando la biosolarización. Lo que hemos este, entendido eh, desde hace un tiempo es que no solamente hay que eh, compartir los conceptos, sino que aprendemos mucho cuando compartimos las experiencias. Por eso los esperamos.